Una vez que se cierre el curso, aparecerá la clase en clases archivadas. Dentro de la página principal de Google Classroom, a partir de estas tres rayitas de aquí, podéis acceder al menú principal y en la parte inferior encontramos un acceso a clases archivadas. Aquí encontraréis, una vez cerrado el curso, la clase de nuestro, de nuestro curso. Podréis acceder a ella. Pero no podréis enviar eh, mensajes ni podréis eh, enviar trabajos, ¿vale? Pero tendréis todo el, todo el material.